igual hey, well, la gente de es un, capítulo, es un, 9, 3, un 10, estamos aquí en la nueva versión, en la 3.28.0.1 he eh, estado mirando un poco por encima de que ha ido esta nueva actualización y no he visto nada en sí, eh. bueno aquí está, a, a ver, estáis viendo el parche y no, no han metido nada, lo único que he visto así interesante es que cuando ves ahora un objeto pues sale como un reborde así blanquito ahí que estáis viendo bastante raro, esto es lo, esto es lo único que he visto yo que hayan que hayan metido eh, iba a hacer un vídeo especial pues como hago siempre para las actualizaciones pero he visto que no han metido nada así que he dicho bueno ¿para qué? pero bueno, he aprovechado este vídeo ya que estaba para, a su vez, eh, enseñaros mi, mi inventario he estado eh, mucho tiempo para conseguir todas las cosas que tengo he estado haciendo muchos intercambios y muchas cosas para conseguir el inventario que tengo ahora mismo y os, os lo quería enseñar, vale? Eh, he conseguido sobre todo un montón de mythicals eh, que os iré enseñando ahora y bueno, he estado mucho tiempo más que nada dedicándome únicamente a lo que es mi inventario no he jugando mucho, he estado dedicándome únicamente a mi inventario y bueno, además ahora estoy un poco un poco ajetreado con lo que viene siendo la universidad así que bueno, pues tampoco he traído muchos vídeos últimamente pero bueno, tampoco creo que sea un problema ya que eh, suelo, suelo subir vídeos cada X días, no hay un, un margen general en el que, bueno, pues cada tantos días pues subo un vídeo, no, es cada vez que, que a mí me salga o cada vez que tenga algo. En este caso, pues quería hacer simplemente un vídeo enseñando lo que he estado haciendo y el inventario que me he conseguido, ¿vale? En sí quiero enseñaros los personajes que me he creado, ¿vale? Eh, para empezar, bueno, algunos ya los conocéis. Este personaje lo he estado utilizando en sí durante un tiempo ya. Y bueno, tiene un mythical que es un mythical que me ha intentado traer a mucha gente. Mucha gente me lo ha, me lo ha pedido, que es esta, la Shiny Wind Up Cave. Que la verdad es que está muy chula. Y la usaba en sí hace ya mucho tiempo para mi personaje principal LC el verde pero no sé no, no, no le quedaba tan bien como quería y pues he creado a este personaje al cual pues bueno pues le queda bastante bien que es el, el nombre de Sheriff le, le llama, está bastante guay esta skin vale luego estaría mi personaje de siempre eh, que es este que es el de Asterio es el que más utilizo y bueno he conseguido una bandito más cliché que es así verdecita que la verdad es que que me gusta bastante y, y pues nada ahí, ahí está a lo mejor le plan modifico los archivos para que yo vea un eyepad que me gusta más pero mmm, bueno eso no significa que el plan, el objeto lo vaya a perder simplemente todo el mundo va a ver que tengo una bandito más pero yo voy a ver el eyepad que al fin y al cabo me gusta más sabes ahora no voy a intentar encontrar un eyepad cliché y pues me a intentar tradearlo porque, porque no porque además que tengo que primero que encontrarlo eh, me da me da mucha pereza no. hacerlo pero bueno sí este ya lo estáis viendo y ya creo que ya lo conocéis conseguí esta no, no sé cómo se llama esto es del bandito también no esto steel bandit quiver que es lo de lo de la flecha que está bastante chulo y ahí ahí lo tengo Luego, este personaje es nuevo, ¿vale? Se llama Blue Vi el, la cabeza de este y la verdad es que me gustó eh, o se la conseguí traer a, a un chaval Pues nada, nah, casi, casi, que me la regaló y, y... pues está muy chulo este personaje También conseguí la, la, el escudo este de aquí De la espalda que... Que lo trae. Porque, en plan, alguien sabía no, que encontré Sabía comprar lo que viene siendo el conjunto entero y le traeré algunas cositas para que me diera el escudo. Y bueno, pues. Pues me ha quedado. Me ha quedado así. La verdad es que es bastante chulo este personaje también. Y. No sé, seguramente le dé uso cuando, cuando tenga tiempo para dárselo. Bueno, este personaje ya lo conocéis. Seguro, bastante. Que es. Este. El bueno, el Spanish Noob, ¿no? Con este personaje con el que tantas veces me han dicho. En plan, el Arena Hacker y demás que bueno, es un personaje que le tengo mucho aprecio, lo he estado modificando durante tiempos y bueno, conseguí los pantalones estos que me costaron bastante conseguirlos porque había un tío que me, se los quería traer pero el mata, por ninguna forma me los iba a dar y al final los conseguí y pues así me ha quedado y bueno, y tiene la capa esta mítica que es la, la blue sucker que la verdad que mola bastante, se ve mucho pues sí pero bueno está muy guay el personaje este en español ¿no? y y ya el que me queda es este último que me he creado, que se llama XP que creo que lo voy a esto y lo voy a poner en mayúscula, queda mejor, ya tengo todos en mayúscula menos, estos dos XP, que este pues bueno, pues tiene, bueno es que no me, no, me, no me sé ahora cómo se llama esto, el, lo de, el, el Horseman Armor tengo la capa y, y esto y el headless que la verdad es que está bastante guay y quería ponerle la gorra esta que es la de experience que mola bastante y quedaba muy bien pero no tenía ropa en plan camisetas y demás así que pues bueno pues por unos centimillos que son que nada sabes que casi me salió gratis eh, me pillé el vampire ¿es esto no cómo se llama esto esta ropa aquí está el halloween el, el conjunto halloween que, que en sí me gusta bastante la verdad queda queda muy guay este personaje y también le voy a intentar dar bastante uso el mempo en sí que el mempo casi que lo uso lo uso en tres personajes pero porque que el mempo queda bien siempre está muy chulo no sé creo que es de mi de mi ítem favorito de todos los que han creado en, en un turno bueno y ahora voy a enseñaros mis, mis míticas vale que era más que nada lo que lo que venía aquí a ver aquí faltan dos eh, bueno en sí verdad falta uno eh. nada más si sí, falta uno que es un una Eagle Fire que es lovely es lovely que recibe Eagle Fire pero le estoy intentando poner en el mercado y voy a intentar conseguir a cambio una bubbling freezer y girl fire porque la lovely corrosive y girl Fire no me gusta mucho así que nada, bueno aquí estáis viendo que tengo eh, cositas dispersas la verdad están aquí el discord, no bueno tengo aquí cositas dispersas, eh. he intentado hacer que no sobresalga mucho un estilo de Mythical especial, ¿sabes? Tengo variado. solo Por ejemplo, solo tengo un Cosmic, que es la fusil auteta. Aunque el Cosmic no sea un, un Mythical que me guste mucho, digo, bueno, de esto también tengo que tener, ¿sabes? Y bueno, pues aquí estáis viendo. ¿Mythical que más me gusten? Hombre, este queda muy bien. El de la, el de la Shani Obsidian Machete, solo tengo uno aquí con esto, ¿sabes? Me, cuando la otra de M venía con el. Player Kill Counter, cosa que yo no la habría puesto nunca, pero bueno. Esta también está muy chula. La Avenger esta Freezing. Esta PW. Buah. Es que es, es, es totalmente nueva. Aquí estoy viendo 0 kills ¿sabes? Con, la, con la PW esta. Pero que está muy, pero que muy chula. Eh, esto. La música Raya Zobernakov también. Bastante chula. Eh, que hacen, bueno, el, el, el Headbreaker, que, he he este que, bueno, he eh, la que he tenido un montón de Headbreaker, pero ya cuando he conseguido esta Headbreaker, Melting, que además Melting es de mi, bueno, como yo diciendo antes, la Melting Lava Flow Headbreaker, que he tenido un montón de Headbreaker, pero esta, que le queda muy bien la, con el Lava Flow, y además el Melting, que es de mi mythical favorito, pues he dicho, mira, esta Headbreaker la voy a tener yo para el resto de mi vida. Luego, la el, el, el, el steam Bulldog y la steam Up Bonia, la el, el Steamp Bonia, le queda muy bien este Mythical, porque no sé, es muy es muy de, de, de su estilo. A lo mejor aquí a la X-Ray Bulldog no le queda tan bien el Steampunk, pero bueno, en sí tampoco tampoco me importa tanto, ¿sabes? Al fin y al cabo eran dos Mythical que digo, venga, vale, voy a tener voy a tener dos Steampunk y en la y al fin y al cabo no sé, tampoco queda del todo mal. Luego Bubling Pin Maker, esta es la única Bubling que tengo por ahora, ya sabéis, he dicho que a ver, si puedo conseguir... Liger Fire esa, azul, que también le queda muy bien el Bubling. El Electric Tiger Echo, que ya tuve un eco en su momento, pero era Bubling. Y no me gustaba. No me gustaba porque no le quedaba bien. Así que conseguí este Electric Tiger Echo. Y así que le quedaba mejor. Eh, tengo aquí un Freezing Retro Sport. Eh, sport, Sport Shot. Vale. Retro Sport, Sport Shot. Que está en Freezing y bueno, tiene. Tiene esto el, el kill counter eh, general, ¿sabes? Que al fin y al cabo que es un esporcho del esporcho, no voy a utilizarlo para pa matar gente. ¿verdad? Si eso, pues mato zombies con ellos, eh, Bueno, la Tecloca en melting también, bastante chula, la Electric Beeper. Que, ¡pua! tenía la Beeper esta en Wealthy, que Wealthy es que es un, es un Mythical que de verdad es que no me gusta nada. No me gusta, no me gusta el Wealthy y dije, mira. Voy a ver si puedo conseguir un eléctrico o glitch o algo y bueno el eléctrico está muy bien así que ahí lo tengo eh, luego este en el Raider, este en el Raider, sí, lo yo tengo desde hace un tiempecito tengo 24 kills nada más con ella pero bueno tengo desde hace un tiempecito y yo creo que el shiny le queda muy bien porque al fin y al cabo tiene ahí estrellitas también ¿sabe? y no sé me mola el la lovely pearl liper eh, colt 1911 como lo tienen ahora ¿sabe? pero para mí siempre va a ser la colt que está bastante chula también Luego, eh, la Toxic Yuri. esto sí que, me, este sí que me gusta bastante. A ver, si la tuviera Radioactive. Es que Radioactive es un Mythical que me gusta, pero en sí tampoco. No tengo ninguno más que nada porque. No sé, se ve mucho. Que a lo mejor. Tanto Radioactive como Energice se ven los dos bastante. En general, casi todos los Mythical se ven mucho, ¿no? Pero no sé. En plan, me gusta este y los otros son muy caros y no iba a encontrar ninguno, que pues atrás de eso, y si lo encontraba, pues la verdad es que antes de, de tenerlo en el inventario lo vendía. Así que nada, la Yuri esta, eh, el Shiny, la Shiny Bloom Force, que esta sí que la tengo desde hace un montón, tengo 127 kills con ella, y esta, pues esta le tengo bastante precio. Luego, bueno, la buena eh, la Cobra Burning, que también está muy chula, esta Cobra, la verdad, A mí me gusta bastante. Y además tampoco encuentro un Mythical que es mucho mejor que Bull, la verdad. Este la que en que también le queda bastante bien. Freezing Combate a Bueno, tuve un Haku también en su momento que era wealthy también, me parece, pero era del estilo de la de la esto, de la viper En plan, era el, la misma skin y el mismo mythical. Y bueno, he conseguido este que me mola bastante. Freezing, que al fin y al cabo se parece mucho a el plan si yo pongo combatia ¿ves? también tengo el escuffil que bueno es la única skin de escuffil que existe así chula es esta y, y, y bueno pues ya que son al fin y al cabo casi el mismo el mismo arma plan, son muy parecidos se consigue casi en el mismo sitio pues digo, venga vale pues así luego la Nicolef está en confeti que está también bastante bien y luego la Silver Auge en musical que la verdad es que era de la al que mejor quedaba El, la Nicolef y dónde está mi aquí mi dragonfan las dos están en confeti las dos ligeras porque eran como las armas de en plan de rey decía guau wow, pues estas armas las voy a utilizar para para la y como que con confeti pues, pues yo no sé. como va fiesta sabes pero pero bueno, ya la Dragon Fan es la única que no. En plan, es la única que es de idea. También tenía la Hellfury. Que, que bueno, la tenía en Mythical, pero la vendí y me conseguí. Esta que la verdad que está bastante guay. También tenía el Mythical de Confetti también, pero pff, dije, mira, mmm, me consigo un dinerillo de eso y ya está. Un poco. No tengo Mythical de todas las armas, eso ya sí, pero en sí me da igual. Estoy muy contento con las skins que tengo Por ejemplo, mi map Bueno, el Timber Yo tenía el Timber este eh, Marroncito así, guay Y bueno, también tenía la Pin Maker De este estilo, ¿no? Entonces al conseguir la Pin Maker eh, Mítica, dije, guau No puedo perder ese Plan, esa skin que me gustaba tanto Y pues por eso me, me conseguí este, este Timber World Que le queda bastante bien y el otro lo vendí. Además, lo, le, saqué, le saqué su unirito. Y luego, pues, como no, mi mapel ¿no? Con 2.945 kills, que ya, bueno, dentro de la llevo a los 3000 Que es que, pff, que tengo muy abandonado ahora mismo en un turno, ¿eh? Más que nada porque no tengo tiempo para jugar, pero bueno, ahí ahí lo tengo. Que ya, ya llegaré, seguramente. Bueno, eso, cuando vuelva, pues en unos dos días está, está ya listo y pues no mucho más, esto sería todo, yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de Antonio ya sabéis darle like y yo os lo traeré estaré eh, pues bueno terminando todo lo que tengo que terminar y ya cuando esté preparado pues pues bueno pues volveré a traer vídeos así que no mucho más, espero que os el vídeo, si queréis más vídeos de Antonio ya sabéis darle like yo os lo traeré hay que dejar este capítulo, espero que os haya gustado y adiós.